Man, I'm not De la prensa. Está bien, pues yo no estoy entrando. Manito, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y los otros no están presos? De la prensa, Manito, mi trabajo. Doña, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó yo no okay. me Y di mal ejemplo, tampoco. Mi nombre es Soradia. Estamos hoy aquí reunidos porque mi hermano Martín Medina está preso por un abusador. Los hijos del gobernador le dieron golpe, andaban al. Y también le dieron golpe y lo metieron preso a él. Y los hijos del gobernador, muy bien, gracias. Entonces, ¿en qué pueblo que estamos viviendo? ¿Cuáles son las causas que mi hermano hoy esté preso? ¿Por qué no lo sueltan? Y los hijos del gobernador, ¿a dónde están? Si nosotros somos la, la, la esposa de él está allá adentro, nosotros somos su familiar. Y el gobernador está allá arriba con sus hijos, el fiscal y el coronel, ¿por qué razón? Y los papás de mi hermano, ¿dónde están? esperándolo a ellos, no pueden ese tiroteo que se armó ahí, ahí podían salir dos o tres muchachos de esos muertos y entonces ¿quién, quién iba a dar la cara por los muchachos? El nadie, nadie. nadie. Los ¿Qué, ¿qué gobernador? ¿Qué gobernador? ¿Hay dale, hay, dale, ahí dale, nadie va a sacar de la, la, de la cara la por la los de hijos de uno. Beto Antonio eh. García, buenas noches, yo como padre de Martín necesito que el gobernador nos dé una explicación a la familia por qué los hijos de ella andan con escopetas, revólver y granada en un carro, por qué razón? Necesito que el gobernador y el coronel nos den una explicación, por favor, a los familiares que estamos desesperados.